hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones Betinas, espero se encuentren súper bien hoy como dice el título haremos una tarjeta de amor muy original y novedosa que estoy segura que a tu pareja le va a gustar bastante pero sabes qué es lo mejor que está muy fácil de hacer y que te sale bastante económica porque solo necesitarás cartulina marcadores y fotos todos sabemos que las tarjetas de amor nunca pasarán de moda ahora sí comencemos Vamos a tomar una tira de cartulina de 24 x 62 centímetros. vamos a utilizar una negra de 24 x 53.5, una naranja de 24 x 33, una fucsia roja de 24 x 33, una amarilla de 20 x 33, una azul de 20 cm por 33 y una amarilla de 24 x 33. A la cartulina blanca en un extremo la vas a medir 6 centímetros y vamos a doblar el quiebre vamos a utilizar la cartulina negra que doble así en la mitad y la vamos vamos a aplicarle silicona líquida y pegamos acá en esta parte Vamos ahora a tomar la cartulina color naranja y vamos a medir acá 13 centímetros, vamos a doblar así y aplicamos silicona líquida. Vamos a pegar dejando acá más o menos un centímetro. Vamos a utilizar ahora cartulina azul y amarilla y vamos a medir 8 centímetros. Aplicamos silicona líquida y pegamos acá en este lado el azul, ahora tomamos la amarilla y la pegamos en este otro lado. Vamos a tomar ahora la cartulina fucsia, medimos 13 centímetros, doblamos, aplicamos la silicona líquida. Yo utilizo silicona líquida porque ustedes saben que me gusta para que no me queden arrugas. Y vamos a utilizar esta otra cartulina que pegué dos, una naranja y una amarilla, vamos a doblar en la mitad y doblamos así. Aplicamos la silicona líquida. Y esta la vamos a pegar en la mitad. Así. Vamos a doblar así. Vamos a utilizar marcadores. Este es fluorescentes. Este marcador permanente y este es un marcador de vinilo que es opcional. Acá están dos partes voy a dibujar corazones. Esto es como para hacerle un fondo a las cartulinas. Esto lo vamos a hacer con todas las hojas de cartulina. Nos quedaría así. A esta le va a hacer los corazoncitos con un marcador fluorescente y nos quedaría así todas las hojas tienen su fondo vamos a empezar ahora a decorar vamos a pegar acá una foto pero voy, la voy a pegar con cinta porque cuando uno regala una tarjeta casi siempre, no siempre botan la tarjeta entonces esta foto sería para que la cojan y la guarden y la coloquen en un portarretratos o portafotos a pegar así, acá corté corazones en cartulina fucsia, en este lado no le pegué para que no se pegue a la foto y vamos a pegar en los cuatro lados de la foto acá en esta parte voy a pegar estos muñequitos animados de app esta tarjeta es para mi hija, ella quería esa foto de app, le gusta mucho vamos ahora a marcar esta parte los que no tengan estos marcadores de vinilo o no los encuentren eh, cambien la cartulina por otro color y ya lo hacen con marcadores permanentes me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres más de lo que había juntos suspensivos soñado. Esta palabra soñado yo la voy a delinear con marcador negro que se vea más mi sueño de amor puntos suspensivos creo que está estos mensajes yo ya los había copiado anteriormente en unas tarjetas pero bueno a mi hija le, le gustaron estos mensajes mi sueño perfecto todo lo encuentro en ti y voy a repasar estas, estas letras igual estas con marcador negro lo hacemos con todas en esta parte copia soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres y en la color naranja les gusta copiar este mensaje, es decir si les gusta todos los mensajes los pueden copiar, soy completamente feliz porque te amo y me amas porque si te tengo tengo todo acá en esta parte queda la, la frase al abrir como incompleta entonces vamos a escribir ya no vivo por vivir ya vivo para ti nos quedaría así vamos ahora a decorar esta parte pegué una hoja en cartulina rosada de 17 por 21 centímetros van a pegar fotos me gusta esta sensación De que siempre, me parece que está muy bonito este mensaje, estás ahí para mí para mí va a separar igual que yo para ti y acá en esta parte superior y cada día Creo que aquí sobra la I, sí. Es mejor cada día encuentro más puntos suspensivos, motivos para Marte. Y voy a hacer acá dos corazoncitos. Vamos a repasar. De nuevo y delineamos las letras. Hacemos con todas, nos quedaría así. Ahora, acá en esta parte interior, vamos a copiar día y noche. pido adiós por los dos puntos suspensivos, acá corté corazones en cartulina puxia. sería para pegar hacia los lados de la foto voy a delinear así los corazones, solo lo delineé y terminamos la frase en esta hoja vamos a delinear con marcador fluorescente y voy a hacer acá unos corazoncitos negros, unas líneas acá va a hacer una flechita esto es opcional, es como para decorar esta hoja una rayita un puntico, una rayita y una flechita Si desean, solo hacen los corazoncitos. Y voy a escribir la frase que nunca debe faltar. Te amo. Voy a hacer acá un corazoncito. Lo voy a delinear. un corazón pintamos esta parte y la AMI la voy a hacer casi inclinada y le hacemos la sombrita hacemos la letra O y en el medio de nuevo hacemos un corazón, lo pintamos y delineamos así, va a hacer un corazoncito, voy a alinear así y acá también otro corazón y lo delineo en esta parte voy a alinear esta T que me faltó y la E A cerrar así y acá, que sería el sobre en estos dos extremos, vamos a redondear estos dos lados. Acá corté un corazón en una hoja de lo que vi acá. pintamos el corazón de rojo y delineamos con el marcador negro. Vamos a tomar una tira de cartulina la vamos a doblar así, esta mide 3 centímetros y vamos a cortar corazones vamos a tomar cada corazón y lo vamos a doblar en la mitad de estos corazones vamos a cortar más de colores, copiamos esta frase, tu eres mi sueño hecho realidad, acá alineé con marcador azul y ahora voy a alinear con marcador morado le salga la letra, con la tijera hice un corazón, vamos a hacer un corazón y vamos a pegar los corazones así, en caso de que no desees hacer estos corazoncitos puedes cortar también tres corazones de colores uno grande, uno mediano y uno pequeño y los pegas según el tamaño aquí vamos formando el corazón y pegamos también corazones dentro, es decir lo llenamos de corazones, pegamos con silicona líquida, nos quedaría así, amigos hemos terminado, si les gustó el video déjenme su like, un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y vean mi último video, acá al final se los voy a dejar, un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video.